Todos conocimos muy bien la línea de discos mecánicos de Seagate, los famosos Barracuda. En esta ocasión les traemos su nueva línea de SSDs, el Seagate Barracuda SSD. Si ingresamos a la página de y podemos ver que este disco viene en presentaciones de 250, de 500 GB y también de 1 tera y de 2 así como también una versión en M.2 y no solamente SATA como este que tenemos acá, porque en el momento en el país solamente se consiguen las versiones de 250 y de 500 GB SATA. Además también podemos ver que tienen una serie que la denominan Fire Cuda, que es una versión de alto rendimiento con también un mayor precio. El que tenemos acá es la versión SATA de 2 5 pulgadas y tan solo 7 milímetros por lo cual lo podemos colocar en cualquier notebook del mercado y también por supuesto va a ser compatible con el slot para ssd que trae cualquier gabinete actual. El tipo de memoria que utiliza esta unidad de estado sólido es el tipo 3D NAND y nos promete una lectura y escritura de 560 y 530 mb por segundo respectivamente. Su consumo es de tan solo 2,6 watts y promete una vida útil de 120 teras. Además cabe destacar que tiene 5 años de garantía limitada. Ahora pasemos a hablar de las pruebas que le realizamos a este SSD. Como para tener un punto de comparación los pusimos lado a lado con el A400 de Kingston y con el Green de Western Digital, ambos SATA y de 240 GB. En la prueba secuencial podemos ver que los resultados son bastante similares a los que promete la marca. Ya cuando vamos a las pruebas aleatorias con archivos más pequeños, podemos ver las diferencias de rendimiento y cómo fue ganando uno u otro modelo en cada una de las pruebas diferentes. Todos tuvieron sus puntos buenos y puntos malos. Vamos a la prueba de velocidad de buteo con Windows 10. El disco Seagate fue muy superior, buteando Windows en tan solo 13,3 segundos. Le siguió el Kingston con 17,4 y muy atrás el Western Digital Green con 20,8 segundos. Probamos el tiempo de carga de juegos midiendo cuánto demoraba en cargar una partida de Rise of Tomb Raider. El ganador fue el Kingston A400 y el Seagate le siguió por muy cerca, tan solo un segundo de diferencia. En esta última pantalla pueden ver lo que fueron las pruebas que le realizamos a todos los discos. En este caso les muestro las del Seagate. Como pueden ver es una muy buena opción al momento de elegir su futuro SSD.